Un rico estaba viajando por su ciudad y se encontró con un hombre que se parecía mucho a él. Impresionado le preguntó quizás tu madre trabajaba de empleada en mi casa no respondió este pero quizás mi padre si hoy he descubierto una nueva palabra bruto cada vez que te observo tengo un feroz deseo de reírme hola, venía por el puesto de trabajo. Sabe inglés no. Y francés tampoco. ¿Y por qué se presenta el anuncio? Decía inútil presentarse sin referencias.